muchachos tenemos una actualización aquí en marvel snap donde están modificando cuatro cartas y hoy te voy a explicar cuáles son muchachos aquí como ustedes pueden ver se encuentra todo el texto donde está el anuncio de la modificación de las cartas y a esta actualización sin parche muchachos le están llamando ota que esto significa over the air que es una especie de contenido que ellos ponen a través de las modificaciones de cartas dentro del juego que está muy por fuera de las fechas normales en las que ellos lanzan justamente parches donde hay nerf o bosteos que normalmente las fechas de estos parches vienen a ser a mediados de mes. Pero lo que ellos pretenden a través de esta actualización OTA es que justamente se pueda tratar de generar un cambio en el metajuego al menos algo ligero para que pueda haber un poco más de variedad de uso de mazos. Lo que ellos dicen aquí es que para ser honestos esta actualización que han hecho no va a traer un cambio real en el metajuego. Pero lo que ellos también te dicen es que de forma honesta esta actualización tampoco va a curar de manera completa el metajuego. Pero que esto debería representar al menos una ligera mejora en el metajuego Hasta que venga el siguiente parche a mediado de mes Bien muchachos, la primera carta que vamos a ver ahora va a ser Red Skull Le han bajado 1 de poder, ahora es un 5-12 Sigue teniendo la misma habilidad ¿Qué es lo que está pasando acá con Second Dinner? Ellos dijeron que al comienzo cuando lo habían nerfeado pues a Red School a 5-13 y le cambiaron su habilidad pues justamente lo que estaban tratando de hacer era debilitar esa interacción de Shuri justamente que había con Taskmaster, pero para mí en lo personal más bien fortalecieron a Red School porque modificaron también su habilidad, no debieron de haber tocado su habilidad pero bajaron la habilidad de más 2 de poder a más 1 de poder que eso es algo muy bueno para Red School y le bajaron tan solo 2 de poder entonces pues el Taskmaster no le molesta mucho la verdad bajar de 30 de poder a 26 de poder la verdad le da muy igual y seguías ganando las partidas de manera brutal, ahora lo que ellos te dicen es que con el cambio anterior que había tenido Red Skull, aún así el metajuego se volvió mucho más a favor de Yuri y de Taskmaster, entonces lo que ellos están viendo acá es que realmente Yuri es la causante de todo este problema y que ya tienen un cambio de balance para Yuri pero todavía para el siguiente parche que será mediados de mes lo que nos quieren decir los desarrolladores aquí es que mientras vayamos esperando hasta mediados de mes para que recién en el parche la puedan a Shuri es que están tocando un poquito a Red School acá para ver si de esta manera pueden debilitar un poquito más el mazo de Shuri y así no sea tan usado en el metajuego, lo que ellos también reconocen aquí es que a pesar de este cambio que le han hecho a Red School, aún así todavía seguramente seguirá siendo bastante usado con Shuri, pero ellos lo que tampoco quieren es estar nerfeando más cartas alrededor de Shuri cuando ya tienen un parche listo de balance para Shuri, la otra pregunta que es muy interesante también que se hacen aquí es si una vez hecho el cambio de balance de Shuri van a revertir todo lo que le han hecho a Red Skull y lo que ellos responden aquí es un tal vez, primero lo que van a hacer es monitorear estos cambios y ver si realmente va a ser necesario hacer una reversión más adelante, y ahora muchachos la siguiente carta nerfeada vendría a ser Sunspot. que la han bajado a cero de poder incluso en alguno de mis directos estaba hablando ¿no? que un posible nerfeo a Sanspot sería hacerlo a cero de poder que es lo máximo de nerfeo que podrían hacerlo manteniendo su coste original, pero acá lo que reconoce el equipo de desarrollo es que Sunspot es una carta muy fuerte, es una carta para tener justamente un coste demasiado bajito pues la haces muy utilizable dentro de cualquier mazo e inclusive tiene una sinergia muy brutal con She-Hulk con, con Infinal y para remate pues es una carta que tú vas que por cada energía que tú dejes de gastar se va cargando de poder yo he visto incluso a veces a Sunspot llegando a 8 9 10 de poder o incluso creo que hasta un poco más todavía y es una barbaridad lo que ellos te dicen acá es que todo lo que les acabo de explicar anteriormente es que justifica justamente el nerfeo a Sunspot para darle espacio a otras cartas que son jugadas de su mismo coste de él para que también puedan ser un poco más aceptadas dentro de este metajuego, y la otra pregunta que ellos se hacen aquí, y la verdad no sé por qué se hacen esta pregunta, porque ellos la verdad deberían tener esa data ahí disponible es si el nerfeo que le hicieron a she hulk tuvo un impacto en el uso de Sunspot pero ellos dicen que de todas maneras eso no importa mucho Porque igual lo iban a nerfear acá al muchachito Lo que ellos también te dicen aquí Es que habían explorado otras opciones para nerfear a Sanspot Pero al ser una carta de serie 2 Querían tratar de mantener esta elegancia Y la originalidad justamente en el diseño de Sanspot Lo que ellos solamente querían hacer por el momento Es darle una pequeña pincelada nada más de nerfeo a Sanspot Algo bastante suave Pero que seguramente va a tener un gran impacto En el uso de los mazos Justamente donde está Shuri y Thanos Que es donde más generalmente se está utilizando Sanspot ahí y yo muchachos en lo personal no creo que este nerfeo haya tenido un gran impacto negativo en Sanspot, igual la gente lo va a seguir utilizando porque aquí tienes el coste de Sanspot que es muy bueno sumado con su habilidad el poder se lo han bajado a uno de poder lo han bajado a cero no es la verdad gran cosa, Sanspot va a seguir siendo una buena carta, yo no creo la verdad que al bajarlo ahora a Sanspot a cero veas otras cartas de coste 1 y lo quieras reemplazar a Sanspot, Sanspot va a seguir siendo una carta perfectamente jugable, es verdad que un poquito más débil, mira yo he tenido muy pocas ocasiones la verdad, muy contaditas donde he ganado por uno de poder, una ubicación donde se encontraba Sanspot, así que esa que se replique eso a cada rato no es normal, no es no es algo regular que pase en ese tipo de situaciones generalmente tú donde estás jugando Sanspot vas a ganar por una buena cantidad de poder porque también lo acompañas con otras cartas de todas maneras eh, ojalá que lo sigan monitoreando de todas formas si es que ven que sigue siendo una carta muy usada y tal vez más adelante le dan algo más pero bueno, por ahorita es un nerf bastante bastante suavecito. Y ahora muchachos ya no vamos a hablar de nerf, ahora vamos a hablar de bosteos. En este caso le han hecho un bosteo a Shadow King reduciéndole su coste esta era coste 4, ahora es coste 3 esta carta comenzó siendo serie 5 y después ha bajado a serie 4 actualmente donde está a mí me había salido esta cartita acá cuando estaba en serie 5 y la verdad la intenté utilizar, pero créeme que era mucho más rentable utilizar un shang en lugar de utilizar justamente esta carta incluso el equipo de desarrollo reconoce que esta carta nació muy débil con muy poco interés de parte de la gente por jugarla porque la verdad habían otras cartas más eficientes, inclusive esta carta dicen que era una carta como respuesta, no que iba a ser una carta de respuesta para otros mazos más fuertes, ellos como que estaban hablando de que de repente Shuri no podías debilitar un mazo de Shuri gracias a Shadow King, pero pues la verdad que no es así, o sea tú a, a un Taskmaster de repente sí lo puedas eh, lo, lo puedas molestar bastante con un Shadow King, pero un Red Skull que lo bajes de 26 a 13 la verdad tal vez eso no sea suficiente para para poder ganar esa ubicación y prefieres mil veces tirar un shang a un, hacia un Red Skull que tirar justamente pues un Shadow King ahí que la verdad pues eh, es como que casi lo mismo que nada y necesitas acompañarlo con otras cartas también que tengan gran poder para poder ganar un Red Skull en esa ubicación pero ahora con el cambio que le han hecho lo hacen atractivo incluso para usarlo en algún mazo de Silver Surfer creo yo y, y que inclusive lo podrías combinar pues con Cera y así en el turno final podría costar solamente dos de energía el Shadow King o de repente también eh, combinar con este con un absorbing man de repente en combo no en un turno final puedes hacer tal vez ahí eh, shadow king absorbing man y de repente puedas dejar eh, en dos ubicaciones puedas totalmente reducir el o dejarlos en poder base nada más digamos las cartas que se están jugando ahí donde es eh, donde más puede servir shadow king creo yo en mazos que generalmente den bosteos grandes como o, y bosteos masivos como en el caso de patriot como en el caso de repente por ahí también de cerebro no eh, hay ciertas cositas por ahí donde te puede Pueden ayudar tal vez a que Shadow King pueda hacer algo. Creo que con cartas que tienen efectos continuos me parece que no funciona. Creo que no funciona. Ustedes ya me dirán porque no recuerdo haber probado esa interacción. Pero creo que no funciona con Dino, con Null. Creo que no, ¿eh? Pero puede ser que sí. Ustedes me, me, me dicen ahí en los comentarios para aclarar justamente si han utilizado Shadow King en ese, en ese tipo de escenarios. Y ahí de repente lo podemos dejar en claro. Pero pues como les digo, Shadow King no es, no es una... La han hecho ahorita más interesante con la reducción de coste. Pero no sé si eran eh, de repente que lo hubiesen podido subir en un puntito más su poder Tal vez para que lo hagan más interesante Pero voy a tratar de probarlo en mazo de Silver Surfer a ver qué tal va Y esta es otra carta que ha sufrido un bosteo muchachos Y estamos hablando de Sentry Esta carta menos mal que no la tengo porque esta carta también nació bastante débil eh, Hay gente que le ha salido y que le ha tratado de buscar algún, algún uso El mejor uso que le puedas dar es en algún mazo donde estés llevando con Viper no, Para que puedas eh, digamos el Void ¿no? o la Oscuridad creo que se llama A ver esta carta de acá Claro el vacío que se dice, no lo puedas llevar justamente, lo puedas trasladar con Viper al, al lado justamente del oponente pero la verdad eh, es una carta que no es muy jugada, no ahora que le han hecho este bosteo donde le han subido a 10 de poder a Sentry y a menos 10 de poder a, al vacío, hace de que pueda ser tal vez más atractivo por la cantidad de poder que está desplegando, claro está que a veces la ubicación de la derecha donde justamente se va el vacío, a veces son ubicaciones donde no se pueden jugar cartas y eso hace que sea más complicado Todavía poder hacer justamente la sinergia con Viper Pero digamos que aún así ¿Por qué no se podría tratar de probar? Ahora creo que la gente que tiene a Sentry Va a tener más estímulos, más incentivos Digamos para poder jugarlo Igual sigue siendo una carta muy interesante Pero ahora con este bosteo que le han hecho Le están haciendo vulnerable también a un Shang-Chi Porque cuando era un 4-8 Sentry Pues se pasaba por alto el Shang-Chi Ahora que es un 4-10 Se puede morir justamente con un Shang-Chi ahí Así que de todas maneras el que lo juega Tiene que estar consciente de eso para que a la hora que juegue Sentry pues sabe de que puede estar expuesto a ese tipo de counters, lo otro también interesante es que si no tienes a Viper tal vez lo puedes jugar con un Cosmo ¿verdad? pones un Cosmo en tal ubicación y luego juegas a Sentry en esa ubicación y ya el vacío no, lo va, a, no va a salir, no va a desplegar justamente su efecto de revelarse y esa también sería otra manera de poder jugar un Sentry y de paso estás protegiéndolo también contra un shang porque estás poniendo un Cosmo en esa misma ubicación donde está jugando Sentry, lo que el equipo de desarrollo está tratando de hacer acá es que Sentry pueda ser una carta más jugada, una carta más deseada también por la gente, inclusive que lo quieras comprar con tokens, yo la verdad no estoy muy animado en gastar tokens en esta carta, hay mejores cartas en las cuales gastar ahorita tokens así que esto lo dejo pasar hasta que me salga cuando me salga un cofre pues obviamente la voy a probar bastante y voy a ver qué tal va pero ahora con este bosteo que lo han hecho resulta que puede llegar a ser un poquito más interesante y más fuerte también poder utilizar Viper acá para poder eh, no la, el mayor valor justamente este que en turno 5 pueda jugar Viper en el lugar donde está el vacío y pasarle al oponente menos 10, esa es una cosa bastante buena. Y esperemos ahora que Sentry pueda hacer más jugadita para ver qué tal va la cosa. Y aquí en este siguiente texto, muchachos, sobre los balances futuros, solo hay un par de cosas nomás que les voy a resaltar sobre aquellas cosas que se van a venir más adelante. Lo primero que les quiero resaltar, justamente, es la fecha del parche. Ellos tienen ya agendada la fecha de parche para el 18 de abril, que seguramente ahí va a poder ser también el dropeo de series. Me estuvieron preguntando justamente en stream cuándo podía ser el dropeo. De series y le dije justamente que generalmente caen los días martes y que si vemos la, el calendario estaba entre el 18 de abril y el 25 de abril así que esta fecha de acá es para que todos vayan esperando el dropeo de serie y a la vez el parche, yo creo que el dropeo de serie también va a estar ahí porque generalmente viene con el parche también, y ahora la siguiente pregunta ¿por qué justamente han escogido los días jueves para poder hacer estos, estas actualizaciones rápidas? ¿no? y aquellos te dicen que este día es un día que justamente se sale de lo, del calendario normal que ellos tienen para poder hacer actualizaciones, lo cual hace que los mismos desarrolladores puedan justamente tener un poco más de tiempo para poder hacer las revisiones y así eh, la actualización que pongan sea una buena actualización Ahora, lo que ellos te dicen acá y es algo muy importante es que las actualizaciones OTA están limitadas en lo que ellos pueden cambiar. O sea, ellos en estas actualizaciones no pueden cambiar justamente la habilidad de una carta. Lo que sí pueden cambiar son números. Pueden cambiar, por lo que veo, el coste de energía. Pueden cambiar también el poder. ¿Y a esto qué conlleva? A que puedan hacer nerfeos o bosteos en cartas. Ahora, esta pregunta de aquí me tiene un poco confundido porque acá dice: ¿Cuántas cartas cambiarás cada semana? Y aquellos dicen, nuestro objetivo es de 2 a 4 cartas cada semana. O sea, esto quiere decir que ellos van a estar monitoreando el meta semanal, ¿no? El metajuego lo van a estar viendo semanal y van, a, y van a decir, ah, bueno, estas cartas deben ser modificadas y cada semana van a estar moviéndole costes o van a estar moviéndole poder a las cartitas, sea para nerfeos o para bosteos. Ahora, lo otro que ellos también dicen es que justamente van a utilizar este tipo de mecanismo de nerfeo cuando sea extremadamente necesario, pero cuando sea de bosteo parece que sí lo van a hacer un poco más seguido. Así que esta decisión puede ser buena o mala a la vez ustedes qué opinan sobre esto porque la verdad que si lo van a hacer cada semana estos cambios pues va a traer obviamente más variedad y más movimiento en el metajuego pero no sé si sea saludable también que cada semana el metajuego esté constantemente cambiando sin saber justamente cuáles son las cartas que van a estar nerfeando o bosteando de la nada o de manera imprevista justamente el equipo de desarrollo porque si vemos un efecto colateral de esto a veces no vas a poder disfrutar alguna carta que tienes más de una semana porque de repente cuando bosteen o nerfeen alguna carta simplemente esta carta que estás utilizando pasa para, la, para el banquillo y tienes que comenzar a utilizar otras cartas La otra pregunta que se hacen también es ¿Por qué no hacen todos estos cambios de una vez? ¿Y por qué están haciéndolo de a poquitos? Y acá tiene cierto sentido lógico lo que ellos hablan Y dicen que es mejor hacer estos cambios eh, suaves Para que así se pueda digerir mejor Digamos por parte de la comunidad ¿no? En el tema también de cómo se desarrolla el metajuego a que pongan todo este parche de golpe y a la gente obviamente le va a dar una sacudida ¿verdad? en ver todos estos cambios y de repente sea más difícil de poder sobrellevarlo, y ahora muchachos para cerrar esto una vez, el tema de las conclusiones acá, estos nerfeos y bosteos pues bueno, digamos que me han parecido bastante aceptables, el hecho de que lo hayan nerfeado a Sanspo también creo que me parecía necesario igual no ha sido un gran nerfeo la gente lo va a seguir utilizando solamente que un poquitito más débil, en el caso de Red Skull igual no veo que haya sido pues una gran cosa porque sigue siendo un 5.24 con Shuri y el Taskmaster también va a seguir siendo un 5.24 o sea sigue siendo mejor que un Infinout del Taskmaster sin necesidad que tenga justamente la restricción del Infinout en el caso de las cartas bosteadas sí y va a estar muy bueno poder probar justamente a Shadow King para ver qué tal se desenvuelve siendo ahora coste 3 con esta sinergia que puede tener eh, con el mismo Silver Surfer y sobre el lado de Sentry también bueno el día que lo tenga porque para aquellos que tengan el Sentry sería bueno que lo estén probando y vean qué tanto impacto está generando justamente el hecho de que lo hayan subido a más 2 de poder Y el vacío también lo han subido a menos 2 de poder Así que esto va a estar muy interesante Ver si realmente ahora en los mazos Van a querer apostar por llevarlo a Sentry y a Viper a la vez Para que pueda tratar de hacer esa jugada poderosa de turno 5 Y ponerlo al vacío para el otro lado Y esperemos que este parche del 18 de abril muchachos Estos cambios de balance traigan algo saludable para el metajuego Algo positivo no Que haga justamente que se puedan cambiar un poco las cosas Y que no veamos a cada rato mazos de Shuri Sino que en lugar de eso podamos ver más mazos más variados y así pues podamos tener un metajuego más entretenido más estable y pues a la vez donde podamos disfrutar más las diferentes tipos de cartas que el juego nos ofrece si tienes cualquier duda o consulta recuerda que aquí puedes dejar tu comentario en este canal y si también deseas estoy de lunes a viernes haciendo transmisiones por las noches en la plataforma morada también el enlace lo tienes aquí debajo en la descripción de este video. así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti